Había <muchos> nana es suci Ale napo al huevo ne compañero la mochile. Ale Guaruba wima Ale napo Tiberiasi Anlich nile. Napo Galilea anilí minile chigón. mochile Simoni Pegro, Lige romasi. Napu cuate Aneli Menile. Lige natanaeli. Napo kaná anilich besteg Galilea e Giron. Ligocario severeo anilí medio cuchra, liguchejareo cara Jesús y compañero la, pegro suwabga su agua al hue momia rochito momias y mejorané, ramo hecho sin agua muy barco chisimibale vale al hue leble ligcheleble moa con. Machelach nile, ligue susi, ale su we libale. No vi al barco chi, table chumachile co, al güe A ligue regaru le susi, alwe barco chi, llena E mi compañero, tablet uru. Ligne alwe al table dalambre. Tablet huesi. Ligue susi rega anele. Pasi alwe morali, ale mi guastona. Al ligue lache guamla rochi emi. Al argano cale al Ramli Al ligue güe carrochi che guale al Morali tegme asibale, matable un barme van su Ligue al napu esusi susi buenas pegro a pedro. Al querio ju guarura y pedro guarura y al huevo neopachla un chipo Bauchi ob Chile. A ale suwe Napo esu zile. Uche jarre alámbri, algüe barco chimochi gazeble. morale o gazezeble banga bochigarrochi. Ale napo rochi wejale. Vile ciento metro niira nile sebamia, ale bauchchi Barcochi Barko chi herizizaaje yénale algüera Ramli. Liga minami tele, vile rochi, ale amoba sahuichi, ligue viene tele chigo, vile bani. Jesús rega anele. Hekapasi capasi, pecab rochi, al buen weha emi. Ligue simoni pegro mole, ale uta barcochi, ligue uichibanirga tole a bemi alwe morale morali, makue rochi. Vile siento, nava ale moralchi. Ligue carro chicache, table chiguare al Ligue susi, rega anele. Je magopoa mago poa. Su mayele, yerio guarura es Novi majale, corrukea para la guarura es Ligue susi, avena y beta y libre. Ligue al bani huile, lignachutle su alambri. Al güero chia bien a chutle. Si, al ligue si mabaisa nele napurigawera lambri, cuetea isusi hansa. Mago ma, sago ame. Esusi casi monispegro pegro yugara ichle Ligue rega anele. Simoni pegro juani inora. Buera gargaite muene chi me trayer alambri. tabri Ligue si pegro anele. alarga jun muera machi, ramu Kaka, caca, muera compañero niro, ligue susi, rega anele, lico muera semarga marga y agua goame, ne boa, ligue uchecho rukele es susi, simoni pegro, juani y muera Gargaite y muenechi, simoni pegro ca rega nejele, Alarga jun, muera machi, muera compañero unirgo. Ligue Susi, rega anele. Buera repupa nebuscura boán. Ligue ma, raga ruquele, esusi Susi. Pedro Juani y Nora. Vuela compañero Niro Ramué. Ligue Simoni Pegroca. ca, huese hueca uchechigo ruquesiga. Ah, ligue regane heli, Simonis Pegro huese hueca. muera machi su Muera sebrimachi, muera compañero nirgo. Esusi, rega anele. Muera se marga y agua goame, ne cura boa. Rabishani ne. Abhir mlisca muebo ne obchatemisquetru y churmi enamia. Napulig muevchermeca se cal guachinga obchatru amue, lig motu mue recotable simnale. Yerra y peruvi menile. Churigamukmeo Simoni pegro a ver que nada va Ligue Pedro muxa, o escaralambre, o araniramio honorugme. rega anele. Navago. Simonis pegro Pedro gurile, ligue tele, al wedio en Al napo susi, oegarem Al wedio napo Esusi yuga. yoga, napu napuikako alge arge vihi tacho cha esusi. eso regarukele. Cherhu cherju aruena napumuesa llega el Simoni pegro y tes en yo enagchi, regarrukele esusi eso si, susi. ego nebo ne ka mukmela yerio tabremu kmera ne naguasa. Tachirichure como es Mueca pirgane che uguay nabu grun. Alkerchoquila bópira isha, al huevo e yerme. Al Ichri napurega napureganime mehu, table mukmer yeryo. Novi es tablechgo tablechigo meske anile. Pianile. Nebo ne ca, ne napurega table ayerio, napusine escubo nenawasa. Tachirichure como es Perrega, anile. Al huevo, nerio, anile, yera ichli, ruya, lig, a osale. o sale. Lig, al huerio, La sebri machru, la yera ichli. A bech, hueca, y crum, si Su o ka, apelichi. a semi, nerur, mlique, gauchi, virena napu, mochiawa. Al hue peli ichli, newarime. Mabo, chimi, Asirga sirga, hueca, nimirke. ruime, neva. Walu, chelierva.